Muy buenas tardes, noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, eh, vamos a hablar del eh, Halvin, del efecto Halvin, de la distancia que tenemos hacia el Halvin y del jodido Halvin. Muchas cosas que hay que hablar y muchas cosas que hay que ver porque hay que planificar, ¿vale? Como decíamos uh, en los vídeos anteriores, eh, lo que planees hoy será el resultado de mañana. Entonces, bueno, hay que pegarle cuatro vueltas, creo yo, creo yo, ¿vale? Entonces... Sobre todo porque como estamos en un momento que se pierde ese, esa fe, ¿no? En, en, en, en todo, empieza el mercado a estar aburrido, se empieza a estar la cosa vaya paso de las criptomonedas, ya, ya rebotará. Eh, ese sentimiento un poco pastoso, ¿vale? Eh, entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos por lo menos, por lo menos, tener una visión de dónde podemos ir, aparte de, evidentemente, ver cómo está el mercado durante el fin de semana y qué podemos esperar, que tampoco es demasiado, ¿vale? Ya os lo digo yo. Eh, decía Platón que el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. Eh, y es que es eso, es decir, eh, dirige tu vida, maneja tú tu dinero, eh, y a partir de ahí, anchas castillas, seguro que las cosas van saliendo, pero lo más importante es que nosotros nos regamos. Eh, yo he estado hecho mierda a lo largo de mi vida muchas veces, ¿eh? no os penséis que la gente se piensa que está ahí detrás y es un robot el que habla o algo. No, no, no, no, para nada, ya os lo digo yo. Y bueno, de alguna forma eh, te rehaces, te rehaces. Entonces, aunque ya hemos tenido palos con el tema de FTX, con cosas que hayan venido anteriores y cosas que puedan venir después, al final lo que cuenta es levantarse y seguir adelante. En fin, vamos a ver... Lo que os digo, esto que os hablo de, del tema del halving, del tema de mmm, la criptoprimavera, sobre todo, ¿vale? Me interesa ese efecto criptoprimavera. Eh, vamos a partir de la base de que estamos llegando y cuál puede ser el fondo, que es una de las cosas que vamos a estudiar en función de dos opciones. Así que venga, sin más dilación, que me enrolle mucho, comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, os voy a dejar por aquí debajo a lo largo de estos días varios libros de los últimos que me he estado leyendo, que creo que son muy buenos, muy interesantes. Eh, pues si a alguno le abre un poquito también la cabeza, no la cabeza, perdón, la mente, la mente en fin, <ríe> que vaya a la mujer con el libro y la eh, No, no. La mente, la mente. Bueno, Bitcoin en Bitstamp eh, en, en semanal, para que veamos un poquito por dónde va el caminito. Vemos que tenemos tres líneas, que no tres rayas, como dice, más de uno por ahí. Y vemos un poquito pues esta línea de máximos, que en este esta vez, vamos a ver si lo vemos aquí un poquito, aquí. Que, eh, bueno, esta última vez máximos no hemos llegado, nos quedamos a mitad de camino. Tenemos la zona de mitad de camino, toque, apoyo, Apoyo, resistencia, resistencia y bueno, ya nos fuimos para abajo. Y tenemos una línea de mínimos, que no son los mínimos mínimos del todo, ¿vale? Porque tendríamos que venirnos aquí, hay otro canal por debajo que es al que nos vamos a, a acoger seguramente en breve y será un canal de futuro, pero vamos a ver la otra opción, ¿vale? Entonces, bueno, de este máximo que tenemos aquí, en este punto de, del año 11, con toda esta zona de mínimos, con esta zona de mínimos, bueno, pues llega una zona en la cual... Eh, hay muchas líneas, pero bueno, ya lo siento. Aquí tuvo una paradiña en esta zona, que era una, nuestra zona de la Rose Line, famosa, 28.750, que bueno, en realidad es toda esta zona verde que tengo aquí marcada, que vamos a recordarlo, máximo es la zona de 31, ¿vale? Quedaros con el número de 30 y 31.000, porque es un número súper importante para lo que vamos a ver. Eh, porque tenemos que intentar buscar de alguna forma un suelo, y tenemos que intentar buscar, eh, voy a intentar, ¿vale? eh, por razones lógicas, intentar que, que luego lo funcione el mercado así, pero bueno, vamos a intentar planificarlo. ¿no? Eh, o al menos intentar eh, transmitiros cómo lo procuro planificar yo. Después de llegar a ese suelo... ¿Cuál puede ser esa primavera Esa vuelta que esperamos, que yo espero precisamente para febrero-marzo, ¿vale? yo sabéis que el final del primer trimestre para mí creo que es súper importante para el mercado cripto y el mercado en general. Entonces, bueno, es un poco lo que os quiero, lo que os quiero proyectar. Algo así ya expliqué en un vídeo hace tiempo. ¿Qué pasa? Que además es un vídeo que dije, esto va a estar solamente unos días. Efectivamente, este también va a estar solamente unos días. ¿Por qué...? hago algo parecido, porque hay que ir adaptándose al mercado. Entonces, en aquel momento, cuando hice aquel, no habíamos perdido esta línea de mínimos. ¿vale? Estábamos pendientes que se podía perder, la Rose Line en cualquier momento podía ser un soporte muy importante porque ya hizo un toque, un acercamiento, y al final eh, estábamos en la zona de toque eh, y teníamos la opción de si perdíamos, dónde iríamos. vale Y ahora vamos a ver dónde iríamos, porque eso ya está, ya está, ya está explicado en su momento. Eh, vamos a ver si acertamos o no acertamos pero esto no, no solamente es una cuestión de acertar no es una cuestión también de eh, lógica a las cosas vamos a ver esta otra línea aquí una línea que podría ser Así, ah, ah, ya recordad que si pulsáis en la tecla control vale veis que aquí tenemos un punto un máximo otra zona de máximos y bueno esa línea paralela debería ir aquí donde se ha apoyado es una línea que se acaba de perder vale en esta semana y habría una cuarta, perdón, una quinta línea que sería ya desde este mínimo, ¿vale? Es decir, si la proyectamos en líneas rectas, ¿vale? Como lo estamos haciendo hasta ahora, hacemos una paralela desde estos mínimos. Debería buscar... Bueno, debería, no, te, no tiene por qué, ¿vale? Debería venirse... Vamos a ver si lo vamos bien desde aquí abajo. Vale, tiene los cierres ahí, tenemos una y dos... Ah, ahí Busco que tenga un toque, dos toques, tres toques, por lo menos en esa zona de ahí abajo. Y a partir de aquí, bueno. Eh, tenemos la línea horizontal en la zona de 14.000 y tendríamos un mínimo ahora mismo de 8.000. Si somos lógicos y vemos un poquito cómo se mueve el tiempo, buscamos siempre los ángulos de 45 grados hablando de la zona de 10.000. Zona muy importante, 10-11.000, ¿vale? Igual que hemos dicho 30-31, 10-11 es una zona muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a verlo de otra manera, ¿vale? Siempre estamos viendo líneas rectas y eh, hace unos cuantos meses vimos la zona de líneas parabólicas. Aquí vemos que hay muchas líneas y os explico qué es cada cosa. En primer lugar, bueno, tenemos la línea verde que une los dos ATHs anteriores, all time height, ATH, el, los máximos históricos, del 13, del 17 y el que podía haber sido y no fue, en fin. Eh, pero veis que hay una parábola en la línea blanca esta línea blanca es redondeada, ¿vale? Y toca justo un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, ¿vale? O sea, la sigue perfectamente. Por la parte inferior, esa misma línea, pero en paralelo, ¿vale? Viene desde un mínimo, arrastrando a toda esta zona de mínimos, arrastrando hasta este, este mínimo que hizo aquí, y ahora está en la zona de 9.500. ¡Ojo! Esto sigue subiendo un poquito a poquito, y, claro, <ríe> el precio sigue bajando. Um, la última vez que lo vimos yo decía, bueno, que se una en la zona de 10.000, ostras, sería la leche, pero... Y sin embargo, cuando se acerca a la zona de 10.000 nos cagamos vivos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué la zona de 10.000? Pues mirar, eh, en primer lugar, porque bueno a medida que esto caiga, esto sigue subiendo, entonces una zona muy lógica en la cual se puede encontrar, ¿por qué es 10.000? Pues si nos vamos a esta, vamos a marcarlo en una línea horizontal... Esta, esta zona no es, no es 10.000 exacto, ¿vale? Pero más o menos está ahí. ¿Vale? Vamos a ponerlo en verde, me gusta un poquito más para, para ver estas zonas. ¿Vale? Y vemos que fue un máximo aquí. Zona de jugueteo. La perdimos. Hizo un triángulo de más descendente, además toda esta zona. La perdimos. Fue una resistencia. Una vez. ...resistencia dos veces... ...resistencia tres y cuatro veces... ...hasta que lo rompimos y nos apoyamos en ella... ...antes de salir disparados. ¿Vale? Esto es el ciclo pasado. Importante... ...cuando pasamos, bueno, esta zona... De ...esto fue... ...pensamos que yo personalmente, ¿vale? Pensaba que iba a parar un poquito más ahí, no paró... ...siguió, esta zona pensaba que le iba a costar más... la ...el, el, el máximo relativo... ...bueno, máximo relativo, no, máximo histórico anterior... También, y no, no, le pas, no le costó nada, se fue disparada los 43.000, y bueno, a partir de ahora, a partir de ahí, el juego que ya muchos eh, conocéis. Bien, dicho esto, eh, buscamos siempre en el trading, lo hemos dicho muchas veces, zonas de confluencia. Aparte de la, toda la zona de soporte que hay brutal desde donde estamos hasta ahí, o sea, hay zonas importantísimas en 14, 12.500, eh, este, esta zona que hay aquí. ¿vale? De los 12.000 a los 12.500 es súper importante. Aquí también hizo 12.500, aquí también los hizo. Entonces, es en, justo entre la zona que acabamos de marcar y la zona de los 12.500, no voy a ver si soy capaz de... Uh, aquí. Dar una vuelta aquí, clonar, ahí está, más o menos, 12.755, 12, bueno, un poquito más abajo, ¿vale? Vamos a marcarlo a... Ahí. O sea, todo lo que sería... Esta zona debería de no pasarse. Así que dibujo yo bien, ¿vale? En confluencia con la zona horizontal. Y bueno, pues la parábola que nos viene aquí. Oye, pues yo creo que debería de pararse. Ahora, en base a eso, dices, joder, y luego el rebote que podríamos tener, porque lo que estamos aquí para hablar es de la criptoprimavera, pero para hablar de la criptoprimavera tenemos que intentar hablar de un suelo, ¿vale? De una zona de suelo. Y por otra parte, tendríamos que ver si esta parábola, si es que se cumple así, no tiene por qué, ¿vale? Luego esto se puede desviar, pero en principio lo está cumpliendo. Sigue hacia arriba, el máximo, por así decirlo, o lo que ha haremos a un poquito antes del halving que tenemos más o menos en mayo del 24, ¡ostras! se nos cruza aquí en la zona de 97, prácticamente 100.000, eso significaría que nos iríamos bastante más arriba en el próximo ciclo. ¿Vale? Ya veremos cómo se cumple o cómo no se cumple. o Esto simplemente es un cálculo. Vamos a ver luego dónde son los soportes, cuál es la línea de tendencia principal... Son muchas cosas. Pero bueno, de momento lo que estamos, ya os digo, buscando eh, la posibilidad de eh, cuál puede ser el rebote posterior. Pues vamos a calcular, ¿no? Porque si... Bueno, eh, vamos a ver varias opciones. Una opción es que estemos en suelo ahora. Otra opción es que el suelo sea esta zona. Si el suelo fuese esta zona... ¿Cuánto hemos... Eh, y vamos a verlo en una, en una zona un poquito más claro. ¿Cuánto hemos rebotado y dónde podemos considerar que es la cripto primavera. Pues vamos a ver. Desde el mínimo que hemos hecho en cada ciclo, aquí hicimos un mínimo hasta el máximo previo a lo que es el, el, el halving, ir hacia arriba. Aquí hicimos un 231%. ¿Vale? En el anterior... ¿Cuánto se hizo? A ver, vinimos aquí, aquí desde aquí, taca, hicimos un 288, en este, hicimos un poquito más, creo que fue, un 344, bueno, vamos, si hiciésemos un 200, 200 y algo, ¿vale?, en este, desde la zona que hemos marcado, vamos a irnos al peor de los casos, ¿vale?, abajo, hiciéramos un 200%, por ejemplo, Estaríamos hablando de irnos a dónde. A 30.000. 30, 31, 200%, 200 y algo, como se han hecho en los anteriores halvin Por eso digo que esa zona es súper importante. Es una auténtica barbaridad. Y luego ir a por los máximos es otra auténtica barbaridad. Ya sabéis que desde mínimos, si fueran los mínimos, ¿vale? Hasta esos máximos estamos hablando un 566%. Estamos hablando de una barbaridad. Pero bueno, esto... Nos coincide con una zona vale, que hemos visto antes, que ha sido súper importante. Toque, toque, zona y toque. Volvimos a intentar recuperarla, no pudimos y ya nos hemos venido abajo. Todavía no la hemos retesteado. Con lo cual, lo más lógico, lo más lógico es que nuestra cripto vale, venga desde los mínimos que sean, que de los que hagamos no importa, eh, ...mucha gente pensaba que estos eran los mínimos... ...yo a un momento... ...que podía, podían haberlo sido, por supuesto... ...la media de 200 nunca se ha perdido... ...esta es la primera vez que se pierde... ...de una forma tan clara... Eh, ...y cuando pasan, lo he dicho varias veces... ¿no? ...cuando en el ciclo pasan cosas que no habían pasado nunca... ...pues tenemos que esperar reacciones también... ...que no hayan pasado nunca... ...tanto para lo bueno como para lo malo... ...para lo malo, ya la estamos viendo, nos queda esperar... ...para lo bueno, ¿vale? ...entonces planificarlo creo que es interesante... Uh, si hacemos esos mismos porcentajes y esta zona que tenemos de resistencia eh, funciona como tal, como debería, vale, que va a ser una zona complicada inicialmente, pues poder, posiblemente tengamos de este impulso bajista ese retroceso alcista para poder volver luego a tener otra caída y ya irnos tú de Halvin, no tú de Halvin que está aquí marcado en la línea azul, por eso están marcadas esas líneas. Ahora bien, tenemos que medir otra cosa. A pesar de que no sea, no sea medible realmente. ¿Por qué? Porque si estamos pasando una crisis económica, una crisis financiera, una crisis de todo tipo, global, pues medirlo es complicado. Pero, ¿cuántos días pasaron desde el halving hasta el mínimo que se hizo en el 13? ¿vale? En el, en, después del ATH del 13. Pues en este caso fueron eh, 546. ¿La he medido bien? Vamos a ponernos aquí bien pa. A ver si soy capaz que joder, se me, me respala esto. A ver, este, ah, hasta aquí. 539 días, ¿vale? Eh, ¿Cuántos fueron aquí? Pues aquí fueron. Eh, 525 y presumiblemente. Presumiblemente Estamos, eh, teóricamente, a aproximadamente. 500, ah, a ver ahí, ah, 546, es decir. Que en no mucho tiempo deberíamos de hacer ese mínimo. En no mucho tiempo deberíamos de hacer ese mínimo. Estamos en semanal, por eso tampoco nos mide muy exacto, ¿no? Pero es, alguna, es algo aproximada. Si en no mucho tiempo hacemos ese mínimo, eh, pues bueno, todos los acontecimientos que están pasando ahora podrían ser un acelerador para llegar a ese suelo que el mercado reaccione y empezar a lateralizar, poco a poco ir subiendo hasta eh, hacer... Lo dicho, ¿vale? Hay un camino eh, aproximado desde que llegas a... Vamos a suponer que este es el suelo, es un, una simple suposición. Hasta que tú vuelves a llegar a esa zona de resistencia, que evidentemente no vas de golpe, vas eh, poquito a poquito, venga, aquí tengo una resistencia, venga, voy, vuelvo a subir, pa, llego hasta ahí. Luego retrocedo y luego voy al halving. ¿Qué pasa con el halving? Que previo al halving... Um, vamos a tener mucha especulación alcista después se desinfla un poquito ¿vale? y luego ya nos vamos to the moon. pero tendremos que aprovechar esta criptoprimavera inicial ¿vale? cuando lleguemos al halving y nos vayamos to the moon llegaremos al máximo relativo anterior tenemos un retroceso y ya ¡pum! otra vez hacia arriba, esperemos porque muchas veces no tenemos ni siquiera ese retroceso como pasó en esta ocasión con los 20.000 ¿vale? Entonces, todo ese camino que haya que recorrer, sea como sea, vale, hay que planificarlo, pero hay que intentar aprovecharlo. Entonces, esta criptoprimavera que se produjo aquí, en el 19, vale, pues oye, creo que es, es de, de buen recibo intentar aprovecharla también aquí. Esta criptoprimavera que se produjo desde este mínimo, tuvo esta subida, incluso esta caída, hasta este otro máximo, antes de ir camino del Halvin pues oye creo que también hay que aprovecharla veis el camino del halving como previamente al halving wow subo y después bajo veis aquí aunque se produjo el, el, el pre covid o el covid no, este pues pre covid yo veo yo eh, hubo esa subida que bueno ya venía haciéndose vale tenías que había subido un poquito más pero bueno no se hizo no importa pero el efecto que lo, lo que quiero que veáis es el efecto que subes y luego caes vale ese efecto halving ¿Vale? Veis como aquí, previo al halving, cae, sube y luego aquí te, tiene su corrección. O sea, aquí se ve poquito, pero es que claro, tened en cuenta que en esta época se estaba corrigiendo desde los 14 dólares hasta los uh, 12. Entonces, claro, es una burrada. Bueno, es un poquito más de los 12. Es un montón. Pero claro, el, el precio era muy, muy bajo. ¿Quién hubiera cogido Bitcoin a 14 dólares? En fin. Eh, es un poco una planificación, es un poco una idea, si tenéis una idea diferente, pues oye, me, me, me encantaría que lo compartiéramos, me lo ponéis en comentarios y ya lo vamos viendo. Eh, si nos vamos a Bitcoin, como está ahora? como está hoy? ¿Hoy? ¿Está no? Aquí, aquí lo podemos ver porque estas son las dos líneas que pusimos aquí desde estos máximos anteriores relativos. Esos es techitos que hizo en su día, pues bueno, vamos a verlo en cuatro horas. ...estamos dentro de ese triángulo... ...que ya veremos a ver si lo rompe o cómo lo rompe... ...de momento pues... ...esta línea de tendencia... ...que va... ...del cuerpo... ...al cuerpo... ...y bueno pues está ahí haciendo sleeping por ella... ...de momento... ...no termina... ...y tiene pinta... ...tiene pinta... ...que puede hacer algo muy parecido... ...a lo que... ...pasó con este otro triángulo... ...vale... ...este que... ...estaba aquí... ...que al final... Eh, falsa ruptura arriba, rompimos abajo pues aquí puede pasar algo muy parecido y bueno, pues uh, hay gente yo he visto, me ha dicho, por ejemplo, Oscar decía hoy que teníamos una W aquí en cuatro horas y que nos íbamos a ir para arriba pero no. es que yo no la he visto, o sea, no esta sí la estaba bastante estuvo bastante clara pero no sé que fuese esta cosa pequeñita que había aquí Irse arriba, no sé, es un poco rara. no eh, De momento estamos en fin de semana, está la cosa muy plana, está muy parada, porque tiene que esperar también a ver cómo eh, abren los futuros de CME, aquí pone 16.530, eh, tampoco nos vamos a volver muy locos, pero no creo que, que sea muy diferente, 16.555, lo que nos marca, pues tampoco hay una diferencia importante, estamos 100 puntos arriba, con lo cual podríamos todavía esperar un poquito más abajo y luego seguir bajando o rebotar o ya veremos cómo quieren abrir los mercados el domingo por la noche. En principio, en una hora, el CME se supone que está cerrando por encima de 50 RSI, pues bueno, podría tener un una alza, no lo sé, está, el mercado está muy complicado y las noticias que van saliendo tampoco es que sean muy muy halagüeñas, en, tanto en cuanto todavía los tentáculos de FTX siguen eh, marcando la actualidad y, y las bofetadas que nos pueden dar. Así que, de momento, yo me sigo manteniendo un poquito, mmm, viendo los, los toros desde la barrera, y creo que es lo mejor. cuando el, Al río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, el río se revuelve. Si tú os, lo observas, puedes tirar la red correctamente. Si en vez de observarlo, reaccionas eh, en función de impulsos, Vas a ser el pez que esté ahí y te pesquen a ti. Entonces creo que eso es un poquito lo que tenemos que intentar eh, evitar. Poco más poco más que decir por hoy porque bueno, el, el Ethereum eh, bueno, pues está exactamente en una posición muy similar, con una banderita bajista que es lo que está haciendo. El Total Market igual, banderita bajista. La dominancia de Bitcoin está, después de ese rebote, tomándose un pequeño descanso. Eh, si cayese favorecería las altcoins hoy, pues bueno, ha subido entre ayer y hoy, eh, también al final no, no deja de ser una caída la que ha tenido y ha habido algunas altcoins que bueno, pues que no han estado nada mal vamos a verlo en un segundo por aquello de, de cumplir con ellas, bueno, el Titan Arena los Planet, eh, un poquito los jueguitos están por ahí Library gates que después de haber eh, conseguido deshacerse de la SEC ya ahí está subiendo también poco a poco Uh, sigue intentando recuperar, ahí está ha intentado hacer un suelo en toda esta zona a ver si lo consigue, Badger 7,90 y pico, Check, mirar ese ese Bitcoin Cash eh, convertido a no sé a qué eh, bueno, pues ahí está, luego está el otro Bitcoin Cash que también que sí está bien, Gen Finance un 1,626, ARDR Fanaka, o sea que tampoco hay gran cosa en cílica por aquí intentando despertar Intentando crear también igual un suelo. Veis cómo la línea de media se ha puesto verde. Así que, bueno, pues tampoco ha habido gran cosa, pero hay algunas que están resistiendo. Y por el lado negativo, vamos a verlo también, ya que estamos. Eh, oh, sorpresa, FTT. USDT que está aquí <risa> fuera. Clac. Eh, fuera, ya la eliminamos. Eh, bueno, esto de FTT yo no sé ni qué decir ya. Velas 22, Atlas 14, eh, TKO Mir Chiliz. Hoy recortando ha llevado varios días, cuatro días seguidos de, de subida, pues que hoy haga un retroceso es algo totalmente normal, a la espera de que empiece el Mundial y quizás pueda tener un impulso y pasar estos máximos anteriores ahí estaría bastante interesante pues sí que hay bastante gente con Chile, bit to me Spain, input to point pues ahí está sufriendo un poquito es normal, ¿vale? la crisis de los exchanges pues bueno, eh, a pesar de que mucha gente dice, yo estoy muy tranquilo con Bit2Me ya, pero es que está, ¿veis? cómo está el todo bien, está un poquito, eh, bueno ya cada uno elige lo que quiere, pero bueno, imagino que es un, es un buen proyecto y ahí se está moviendo mucho, muy mucho. Solana, yo creo que Solana va a sufrir, está la cosa un poquito complicada con Solana. Eh, fijaros cómo hay la banderita que han hecho los demás es un poco diferente a la que está haciendo Solana, que se está yendo a mínimos y parece que va a cerrar en diario por debajo de los mínimos relativos anteriores así que, no sé, están cerrándole muchas puertas, algo, algo está pasando con Solana, algo se está cociendo bastante feo, quito por un tocom por su parte, bueno a ver si hace una buena campaña con el mundial porque madre mía, madre mía, madre mía de momento, del suelo que teníamos marcado ha llegado, ha tocado y rebote y bueno, pues vamos a ver si es capaz de ir a los 0,85 y bueno, y luego a partir de ahí empezar a crecer, ¿vale? Pero de momento está un poquito fastidiadillo. Eh, y poco más, poco más que añadir, porque la verdad es que está el mercado como está, está raro, está, hay que tener paciencia, esperar y saber decir, eh, esto no es mi momento, pues paro y no hago nada. Y muchas veces. El mejor trade es el que no hacemos. Así que, chicos y chicas, no, os enrollo, no me enrollo más. Pasad un buen fin de semana. Y, como digo, siempre invertir con mucha cautela. guardar liquidez para cuando no haya o para cuando haya esas vacas flacas que pueden venir todavía, como acabamos de ver. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.